El tema que nos convoca es Historia Hoy, Balance, Perspectivas y Orientaciones. Esto es una mesa que abre a la reflexión sobre características muy generales respecto del de campo historiográfico y de la disciplina en las últimas décadas, no solo en la Argentina, sino más allá de ella. Pero me parece que hay algo clave, digo para evitar esta generalidad que el título de la mesa impone y es algo que eh, Silvia desde el departamento eh, señalaba en cada uno de los mails que nos cursó a cada uno de los panelistas y ahí eh, ella decía, se espera que focalicen argumentos que contribuyan a pensar y orientar la reforma del eh, plan de estudios Es decir, que un poco esta... Esta inclusión en la convocatoria restringe el tema de la mesa a aquello que contribuya a pensar el problema de la reforma del plan de estudios o que en todo caso invite a reflexiones que nos permitan enriquecer ese otro debate. Y la verdad que satisfacer estas dos cuestiones, la general y la particular, me hizo pensar mucho. Eh, desde, no sé si se va a notar en mis reflexiones a continuación, pero desde que me hicieron esta invitación que estoy pensando el modo de eh, conjugar eh, esas cosas no sé si se va a notar mucho todo eso que estuve pensando lo que seguro se va a notar es que no voy a hacer un balance, de, eh, un balance general de la historiografía ni siquiera uno de la historiografía argentina sino que más bien apuesto a, a presentar, a señalar algunas cuestiones que me parece que nos pueden permitir eh, pensar juntos y eventualmente tenerlas presentes eh, al trabajar en la reforma de, del plan. Eh, la verdad es que la organización de la Semana de la Historia me parece una excelente idea del Departamento de la Junta, eh, y me parece una excelente idea que la mesa que abre eh, esta Semana de la Historia sea una reflexión sobre la historia hoy. Y digo esto porque generalmente los historiadores somos reacios a reflexionar sobre las características de nuestras propias prácticas, sobre el saber al que nos dedicamos. ¿no? Digo, habitualmente reaccionamos cuando estas cuestiones las plantean desde afuera, pero desde dentro del campo no las ponemos como centrales en nuestra reflexión. En definitiva, quiero decir que reflexionamos poco sobre estos eh, problemas. Pensar, por ejemplo, cuál es la legitimidad intelectual y social de la historia, cuál es el papel que puede desempeñar un historiador, cuál es la importancia o no de su saber. Desde luego que para esto no hay una única respuesta, y es muy bueno que no haya una única respuesta de mínima porque nos da trabajo a nosotros los historiógrafos. Pero más allá de, más allá de eso, eh, creo que esto es algo que deberíamos preguntarnos con más frecuencia y que en todo caso es indispensable preguntarnos y pensar en, eh, coyunturas, en coyunturas como las de eh, una, una discusión, un debate sobre el plan de estudios de la carrera de Historia. Por ejemplo, digo solo un aspecto de esto que acabo de decir mucho más general. Las dudas acerca de la cientificidad de lo que hacemos y producimos los historiadores, no digo que se escucha recurrentemente, yo diría que casi desde el momento en que la historia se consolida como disciplina profesional allá en el siglo XIX, empezamos a escuchar voces que impugnaban el estatuto epistemológico de la historia desde muy diversos lugares, desde muy diversas posiciones teóricas y de muy diversas maneras. no. Eh, o quizás más cercanamente a nosotros hemos escuchado las impugnaciones del giro lingüístico y de las filosofías narrativistas en general pero esto es algo que no es exclusivo de eh, las últimas décadas o del contexto de los 70 pero estas impugnaciones creo que no solo son externas al campo sino que tampoco los historiadores tenemos una certeza completa acerca de la cientificidad de nuestra disciplina o por ponerlo en términos más sutiles no, no hay un acuerdo acerca del tipo de cientificidad que posee la historia. Y me parece que la posición frente a esto, la respuesta a esto, no puede sino impactar en cualquier reflexión sobre qué historia enseñar, qué historia estudiar, qué historia investigar, qué historia divulgar está claro que las prácticas y las habilidades involucradas en cada una de estas cosas, enseñar, investigar, eh, divulgar, no son las mismas y que además podría haber múltiples respuestas a la pregunta de qué prácticas y qué habilidades son necesarias para cada una de estas cosas. Y esto me lleva a una segunda o tercer cuestión, ya no lo sé, y es que eh, en las últimas décadas se ha eh, ampliado considerablemente lo que Emanuel eh, Leroy Durí llamó a principios de los años 70 el territorio del historiador, haciendo referencia en ese momento fundamentalmente a los nuevos temas, los nuevos problemas, las nuevas perspectivas y los nuevos campos que se abrían como posibilidad para los historiadores. Esto en la Argentina fue un poco más tardío, creo que eh, todo este proceso de apertura se inicia después de la transición democrática en el 83, pero por mencionar solo, solo algunas cuestiones, el campo que señalaba Roberto recién, el de la historia reciente, es un campo nuevo en eh, la historiografía argentina, de muy reciente eh, consolidación. Eh, y lo mismo pasa con la historia de las mujeres o la historia con perspectiva de género, de la cual algo señalaba para los estudios coloniales Ana y de la cual seguramente van a hablar eh, bien extensamente en la mesa de esta semana de la historia dedicada a, a ese tema. Pero también digo la eh, apertura a nuevos objetos de investigación como los de la memoria como objeto de estudio o eh, los usos del pasado como objeto del historiador. Eh, sin embargo yo creo que hoy, digo para enriquecer aún más esto que acabo de decir, yo creo que eh, hoy el campo del historiador no solo se ha ampliado en términos de incorporación de nuevos temas, nuevos problemas, nuevas perspectivas, nuevos eh, objetos a la agenda de trabajo, sino que también el territorio del historiador se ha ampliado en términos de los espacios, los ámbitos y las instituciones desde, la que, desde las que llevan a cabo su trabajo los historiadores. Y aquí, eh, perdónenme, un pequeño paréntesis de autorreferencialidad, bueno, o para no ser tan autorreferencial, los voy a incluir los voy a incluir a Gabriel y a, y a Roberto, porque los tres fuimos eh, alumnos de esta carrera en distintos momentos de la década del 90, pero creo que a mediados de los 90 nos cruzamos los tres por, por las aulas aquí. Cuando nosotros estudiábamos historia, básicamente había dos posibles salidas laborales para los historiadores. La investigación o la docencia. Y creo que en ese orden, ¿no? La investigación y eh, la docencia. Y me parece que las razones de esta situación hay que buscarlas en las formas que adquirió la profesión luego de la última dictadura. La reconfiguración del campo historiográfico después del 83, por señalar tres o cuatro características rápidas, se caracterizó por un fuerte cuestionamiento a la politización de la práctica historiográfica y se caracterizó también por cierto consenso, cierto digo, consenso, alrededor de eh, que el objetivo era reconstruir la profesión sobre bases científicas, lo que implicaba la adopción de una serie de pautas de trabajo según estándares internacionales, una creciente especialización temática un refinamiento de las técnicas metodológicas y especialmente, algo que eh, señalaba hace un momento Roberto, cierta aspiración a una distancia crítica con el objeto de estudio. En este, digamos, así, la reprofesionalización de la disciplina, que fue paralela al proceso de normalización eh, en las universidades nacionales y en los organismos de ciencia y técnica, condujo eh, a la, al repliegue de los historiadores sobre su propio campo y a privilegiar la carrera académica y el diálogo con eh, colegas. Como decía, me parece que esto hoy está cambiando, que en, que en la última década y media, que a partir de los años 2000 esto ha empezado a cambiar, y que los ámbitos de intervención de los historiadores se han abierto muchísimo a la gestión cultural, a las instituciones vinculadas al patrimonio, a la industria editorial, a la producción de documentales, de contenidos multimediales, incluso ámbitos como el turismo o como la industria de los videojuegos, por mencionarles algunos ejemplos eh, extremos. No voy a ahondar en esto porque sé que posiblemente Gabriel retome algunas de estas cuestiones en su intervención, pero me parece que este es un dato interesante para pensar cómo diseñar o cómo reformar eh, una carrera, ¿no? cómo atender a todas estas demandas que son diversas y que, como decía antes, requieren saberes y habilidades también diversas. Pero hago una, una consideración más. Y es que creo que incluso para las orientaciones tradicionales, que tradicionalmente tuvo la carrera, para las orientaciones tradicionales, el profesorado y la investigación, ha habido tantos cambios que es necesario volver a pensar, Nos digo, no solo pensar eh, modificaciones en la carrera respecto de estos nuevos campos, de estos nuevos horizontes que se abren para el trabajo del historiador, sino que me parece que en aquellas eh, opciones que tradicionalmente existieron en el marco de nuestra carrera, el profesorado y la investigación, también habría que volver a pensar algunas cosas, y señalo apenas eh, algunas, pero creo que hay muchísimas más que podrían ser incluidas. En relación a la docencia, pensar, por ejemplo, cómo se transformaron los sujetos a los cuales hay que enseñarles historia en el nivel medio. Cómo han cambiado los problemas sociales que los rodean. Sumado a esto, creo que algo que la facultad ha tenido siempre como deuda, y esto digo históricamente, ni siquiera en, en las últimas décadas, es pensar... En términos de la historia escolar, quiero decir, dentro del sistema educativo, en los niveles de escolaridad obligatoria, la enseñanza de la historia debe responder fundamentalmente a finalidades que son propias de la escuela desde ya que la actualización disciplinar y la rigurosidad de los saberes eh, históricos producidos en los ámbitos académicos son indispensables para, para los docentes, ¿no? Pero digo, ¿qué contenidos se enseñan y de qué manera? Me parece que depende eh, fundamentalmente de la relevancia que pueda tener la historia para el sistema educativo, que lo que guía eh, son los propósitos escolares. En, en este caso, ¿no? Y digo que esto me parece que hay que tenerlo en cuenta eh, al pensar la formación de, de profesores. Señalo alguna cuestión en relación a la formación de eh, vinculada a la investigación, ¿no? Pensar cómo se transforman, cómo se amplían o cómo se incorporan nuevas prácticas de investigación con, por ejemplo, la expansión de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Todo este paquete de cuestiones de las que se ocupan en los últimos tiempos las humanidades digitales, ¿no? Pero digo, todas estas eh, nuevas tecnologías de la información y la comunicación eh, producen nuevas fuentes, pongo todo esto entre, entre signos de interrogación, ¿eh? Permiten producir nuevas fuentes, nuevas formas de procesamiento de la información ¿Modifican el algo la, la heurística, la hermenéutica de la investigación? Señalo esto eh, al azar, elegí estos, estos ejemplos, podríamos poner a uno, eh, otros, pero digo, me parece que aún en las, en las eh, orientaciones más tradicionales habría que volver a pensar varias cuestiones. Y, y fíjense que dije orientaciones, especializaciones... Me parece que eso es algo que podríamos eh, pensar como posible en el marco del de diseño de un futuro eh, plan eh, para la carrera. No es algo que eh, haya sido ajeno a la tradición de eh, esta carrera en la facultad, solo, digo, apenas un pequeño paréntesis porque no hay tiempo, pero... Eh, por ejemplo, a principios de los años 60, entre el 62 y el 64, eh, desde el Departamento de Historia eh, de esta facultad se pensaron, se trabajó, se diseñaron y se aprobaron después en Consejo Directivo y Consejo Superior dos especializaciones para la carrera de Historia. Eh, en ese momento, digo, especializaciones que estaban en consonancia con los intereses o con eh, aquello que era eh, hegemónico central en el campo historiográfico, ¿no? Una especialización en historia económica y social y una especialización en historia argentina. Y esas especializaciones tenían un núcleo común, que eran lo que conformaba las materias troncales, lo que hoy serían las americanas, las argentinas y las universales, y un ciclo introductorio, pero también tenían un tramo importante de la carrera muy diferente cada una de eh, ellas dos, ¿no? Y esos tramos muy diferentes implicaban seminarios muy específicos donde eh, se enseñaban y se aprendían cuestiones metodológicas, vinculadas con, eh, metodológicas teóricas vinculadas con eh, estas dos especializaciones. También se proponía, o mejor dicho, se incluía en eh, estos programas la cursada obligatoria de materias en otras facultades de esta eh, universidad y de otros departamentos de esta, de esta facultad también. Es decir quiero, quiero decir con esto que la, que la tradición de las eh, orientaciones dentro eh, de la carrera no es algo que sea ajeno y que a lo largo de la historia de la carrera de historia en esta facultad ha eh, sucedido varias veces. Eh, por último quisiera introducir una cuestión más de carácter cuantitativo pero que me parece que eh, suma a pensar la complejidad eh, del campo historiográfico y la complejidad a la que tenemos que enfrentarnos al pensar en eh, una posible discusión, una posible reforma del plan Muy bien Sí, sí, ya cerrando. Eh, estas cuestiones de carácter más eh, cuantitativo tienen que ver con pensar cómo se ha ampliado eh, la comunidad historiográfica en la Facultad de Filosofía y Letras y más allá eh, de ella, simplemente dando algunos números. Por ejemplo, la cantidad de alumnos. En 1990 a la Facultad, mejor dicho, a la Carrera de Historia ingresaron 116 personas y egresaron 50 personas, 17 licenciados y 33 profesores. Cinco años después, en 1995, ingresan 173 alumnos y egresan 19 personas, 4 licenciados y 15 profesores. En el año 2000 ingresan como alumnos 370 personas, es decir, fíjense, se duplicó la matrícula en 10 años, entre el 90 y el 2000, ¿no? Y ese mismo año egresan 45 historiadores, 8 licenciados y 37 profesores. En el 2005 eh, ingresan 436 alumnos y egresan 69 10 licenciados y 59 profesores. Bueno, por no hacer, para no hacer demasiado largo esto, eh, les digo, les doy los, los últimos datos, en el 2018 ingresan 258 alumnos y egresan 114 historiadores, 19 licenciados y 95 profesores. Entonces, si bien es cierto que, eh, y todos lo sabemos y lo padecemos en parte, el descenso de eh, la matrícula de estudiantes de historia eh, en la carrera desde el 2005 hacia aquí, si uno lo mira en un poquito más, en un poco más de largo plazo... Vería que en realidad, comparando con fines de los 80, principios de los 90, la matrícula ha ido creciendo paulatinamente, ha tenido un pico de mucho crecimiento entre el año 2003 y 2006, y a partir de allí la tendencia se ha eh, invertido. Hoy estaríamos con un nivel de ingreso de alumnos similar al del año eh, 2000, pero muchos más egresados. Y por otro lado, fíjense que la cantidad de eh, licenciados y profesores es muy desigual, no egresan muchos más profesores que licenciados y esto es una tendencia que se mantiene desde eh, principios de los 90 hasta hoy. Otro dato y, y dos datos más y con esto termino, lo que crece el eh, plantel docente en la facultad. A mediados de los años 80 había... 32, pero bueno, alrededor de 30 profesores, es decir, titulares, eh, adjuntos y asociados, y 50 auxiliares docentes. Es decir, en total, el plantel de profesores, contando auxiliares docentes y profesores, era de 82 personas. En el 2019, ahora, eh, el total de eh, profesores, contando auxiliares docentes y eh, profesores, es de 342 personas, es decir, cuatro veces y media más que eh, a mediados de los años 80. Esto, por supuesto, esconde que en realidad, este aumento enorme de la cifra, esconde que este aumento está apoyado fuertemente en el crecimiento de eh, los auxiliares docentes, los profesores no llegan ni a duplicarse desde eh, el 85 hasta la actualidad, pasan de 32 a 51 Bien, y última cosa que señalo para complejizar aún más esto, y es que eh, hasta principios de los años 90, eh, por lo menos en el área de influencia de la Universidad de Buenos Aires, esta facultad ofertaba una de las pocas, si no la única, carrera de historia de nivel universitario. Quiero decir, por supuesto que existía la Universidad de La Plata, me mata Roberto sin, sin decir, me olvidó de esto, o la Universidad de Luján. Eh, y varias más en el interior de la, de la provincia, pero me refiero al área que podría abarcar, digamos, el radio de influencia de la UBA, eh, Filosofía y Letras ofertaba una de las pocas si no la única carrera eh, de historia a nivel universitario. Desde los años 90 y en gran medida por la creación de nuevas universidades públicas en la provincia de Buenos Aires y especialmente en el área del conurbano, pero también la expansión de la oferta de estudios de historia en las universidades privadas. Hay muchas más opciones donde cursar estudios históricos. Eh, hay unas cinco universidades nacionales que en este radio ofertan la carrera de historia y por lo menos cuatro universidades privadas. Algunas universidades públicas cuentan con modalidades no presenciales de cursada. Y por lo menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires hay seis institutos del profesorado, eh, que no son de nivel universitario, pero sí de nivel superior, que dictan eh, también la carrera. Y esto habría que sumarle los profesorados de la provincia de Buenos Aires, que aquí no estoy cuantificando. Esto me parece también que es un dato a tener en cuenta no solo por lo obvio, eh, que hay más competencia y que hay y habrá en el futuro eh, más eh, historiadores en el mercado, eh, sino también para pensar, por un lado, que, eh, no pasa, que la UBA no es el centro de todas las dinámicas historiográficas, que no es el centro de todo el campo historiográfico, que pasan muchas cosas por fuera de, de ella, pero también que esto me parece que invita a pensar, y con esto cierro... ¿Qué ventajas tendría, tiene y tendría estudiar historia aquí? ¿Qué atractivo te, tiene y tendría nuestro plan de estudios para un futuro historiador? Gracias.